Vamos a votar votați candidato en Veronica, porque, una vez que has acordado este voto, hay que todas las que le am făcut aici vor a ser intercambiadas por de a Eu Si no me Si a menudo. Si a se arata. Una se incheve. se siginea. Exact 3 es loca kaka